Gracias, Amado. Gracias a Francis, Carolina y a todo el equipo de producción. Gracias a usted que está ahí viéndonos, como siempre. Varios temas que tratar brevemente en, en nuestro turno del día de hoy. Primero, primero, atención, PRM en San Francisco de Macorís. Muchos dirigentes, muchos dirigentes de ese partido se nos han acercado para hablarnos de la situación que se está dando a lo interno de ese partido y que nosotros la, la, la denunciamos aquí desde que tomaron el, el poder. ¿Cuál es la situación? Que un grupo de dirigentes... La denuncia, ¿verdad? Que un grupo de dirigentes del PRM en San Francisco de Macorís están, luego de criticar tanto el nepotismo... Ahora son los auspiciadores del nepotismo y del tigueraje político. Sí. Gente que están nombrados ellos en buenos puestos o en puestos de principalía. Luego usted le pone el nombre que usted quiera eso y salga a investigar. Y que también tienen a sus esposas nombradas en diferentes instituciones. Pero no solamente eso, sino que también tienen, algunos de ellos, a sus hijos nombrados. ¿O están buscando nombrarlo en diferentes instituciones? Gente que tienen a sus esposas en puestos de principalía y que están buscando que lo nombren en otras ciudades porque aquí no calificaron. La gente del PRM sabe a quién yo me estoy refiriendo. Sí, es verdad. Gente que no calificaron aquí y están buscando nombrarlo en otro sitio. No sé si ya salieron esos nombramientos. Claro. Por ahí, por Puerto Plata... ¿Verdad? Eh, no lo conoce nadie. Póngamelo para allá. Tigueraje político se llama eso. Porque se supone que así como ustedes le han dicho a los compañeritos de la base que porque no tienen un título de licenciado de ingeniero de lo que sea, o de doctor o lo que sea, y que no pueden ocupar puestos, así mismo también deberá de utilizarse para usted que es el dirigente. Se entiende que el PRM fue el que ganó. Y yo estoy de acuerdo con todo aquel que se pueda sustituir porque, porque llegó por coyuntura política que también se llegue otro a ese puesto por coyuntura política. Desde mi punto de vista, así es la democracia. Si tú llegaste ahí no por, por concurso ni por, por tu calidad o porque tú tenías una maestría o lo que sea o una especialidad en esa área y, y te necesitábamos ahí, sino que tú llegaste por coyuntura política porque ganó el PLD y te colocaron Ahí porque ganó el PLD. Entonces ahora que ganó el PRM, también tú estás en la posibilidad de que coloquen a otro por ti, pero que también tenga la calidad para ejercer el cargo. A mí me pareció realmente extraño, y miren que aquí voy a tener que mencionar a un amigo que yo quiero muchísimo, amigo mío de muchísimos años. Un maestro que siendo, incluso lo dije, lo critiqué un día que llamó aquí. Eh, cuidado, que renunció al PLD. Cuidado, cuidado. No, pero él, él, él tiene la oportunidad de desmentirme. Un amigo que renunció al PLD siendo maestro, pero renunció ahí, terminando la, eh, eh, eh, ya en la fase final de la campaña, y que hoy, sorpresivamente, me dicen que ya está. Ojo, no tengo la información, pero sí me, ya me aseguran que supuestamente está como técnico. Bueno, me voy a reservar el nombre hasta que, hasta que confirme la información de si realmente ya está como técnico. Pero eso es como un ascenso, entonces. ¡Claro! Pero fíjate tú que... Puede ser que, por mérito. ¿Por mérito? Digo yo, pero digo yo. No sé, yo que no Que De hecho, el a... Estado está conformado con un sistema por qué, ¿Y meritocracia y que se debe de apoyar en esos valores. Sí. Y yo creo que no existe pero, ese tipo de... Mira ya eso cuál, fue erradicado. Mira cuál es el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo? A lo que yo decía con el nepotismo y el tigreaje político es a que esa persona, amigo mío, yo lo quiero mucho, que antes era maestro, incluso director de una escuela... Te va a decir que no lo quiere así. No, pero es la verdad. Es que, miren, mi mire, lamentablemente, no me el que se meta tanto. en política y quiere estar dando, sabe que le van a dar. Sí. Lamentablemente, cuando, cuando suceden este tipo de cosas, porque le están pasando por encima a muchísima gente con muchísima calidad solamente porque tiene un amigo que es político y que tiene el poder político. Y en este caso, según otras informaciones, esta persona que pasó de ser director de una escuela de una vea técnico y que renunció hace unos cuantos días, fue al final de la campaña que renunció del PLD, después de durar todo el tiempo ahí. Y entonces, eh, ah, pero esto fue un premio, porque es amigo de un alto dirigente del PRM aquí en San Francisco de Macorís. Y yo me pregunto, y esos compañeritos de la base que lo tienen eh, alando aire que Lo están mareando. Que mira, lo que pasa es que tú no tienes calidad, lo que pasa es que tú no tienes una licenciatura, lo que pasa es que tú, esto, ajá, y aquel que no tiene nada. ¿Y por qué tú me lo.? Y entonces le nombra la prima, la hermana, la esposa, se la colocan ahí, pero que yo no, dicen ellos, los compañeritos, no yo. Eh, ah, pero que yo no la vi a ella. en campaña, ese puesto era el que le correspondía a él y que no calificaba, por ejemplo, para ese puesto y se lo dieron a la esposa, porque ese es el puesto de él. Y el mío, dicen ellos. Y es verdad. Y aparentemente Luis Abinader está trabajando solamente para cuatro años. Vas a necesitar las bases de tu partido, Luis Abinader, y si sigue golpeándola como lo estás haciendo, te van a dar en el 24. Incluso, hay una situación que yo la voy a dar aquí en exclusiva. En exclusiva. Ya se están dando los aprestos para las elecciones internas del PRM. Y ya comenzaron a alarse las greñas los dirigentes políticos del PRM. Que me desmientan mis amigos. Se dice que ya entre Olmedo Cava y Franklin Romero hay un tirijala. Por el liderazgo del partido aquí en la provincia. La información de que Franklin Romero está... Tratando de, de amarrar a su gente, dejando un poquito como que, como que, y así sucesivamente. Hay una lucha interna ya por el poder, por el liderazgo del partido, del PRM, aquí en San Francisco de Macorís. Porque ya vienen las elecciones pronto, de quién va a ser presidente del PRM. Y entonces el que tenga más gente nombrado, es el que gana las elecciones, el que tiene el poder político... El que tiene más gente es el que gana las elecciones. No se llamen a engaño. El que esté más cerca del presidente es el que gana las elecciones. Y entonces, en función de eso, ya se dice que eh, a Olmedo Cava como que le están haciendo como una coca. Porque, uh -huh. sí, como que un meneito ahí, una cuestión. Porque, porque las elecciones vienen pronto ahí y el que tenga más gente nombrado, tiene mayor capacidad de fuerza electoral a lo interno de un partido y posiblemente tenga mayores posibilidades de ganar. ¿Usted le pone nombre a eso? Los compañeros del PRM están ahí, saben de lo que yo estoy hablando, saben a quién, a quién yo me estoy refiriendo. Y prontamente ustedes verán ese lío, como lo advertí la otra vez. Incluso me dicen que un amigo mío, alto funcionario del PRM, lo sacaron de la comisión. ¿Cómo va a ser? Sí, lo sacaron de la comisión, que, eh, eh, evaluadora de los empleos, porque dijeron, pero vea acá, ah, pues todo para ustedes. Y supuestamente lo sacaron de la comisión molestos. Pero ellos no lo pueden sacar porque eso es una descripción eh, hay, de, de, de institucional. Hay un bochinche ahí, que nos aclaren ellos, que llamen, porque yo tengo información de lo que está sucediendo al interno. De gente que está nombrado en puestos de principalía eh, y que eh, está nombrado ellos, la esposa en otra institución. Eh, los hijos por allí, eh, uno que es para que yo que, que, dónde, mira, ponme el hijo mío y se lo han repartido entre ellos, entre un grupito que no son como, son como cinco nada más, aquí en San Francisco. Yo estoy aquí, mira, entonces tú me nombres el nombre hijo mío allá, la esposa mía, nombres allí, o sea, ellos y los compañeros están molestos. Ustedes verán, yo lo voy a buscar, ese nombramiento lo voy a buscar uno por uno, esos nombramientos y ustedes lo van a ver. Lamentablemente se están olvidando de las bases. De la gente que trabajó para buscar los votos. Y la gente en la que ustedes se montaron para ir a los barrios. Y para ir a los campos y a los sectores eh, eh, de, de, de, de la provincia. Y ahora se habla de sueldos lujosos para una sola familia. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y aquello, esto no es personal. Porque hay gente que se lo coge el personal. bien Esto no bien. es personal. Yo espero que solucionen eso para que ustedes eviten conflictos y entonces pierdan el poder eh, antes de lo que ustedes imaginan. Bueno, eh, gracias a Yerian por su tema. Vámonos a la pausa. Nosotros regresamos en breve.